Música, ¿no? Para arrancar este tercer bloque y qué lujo los invitados que tenemos. Terrible. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gabriel Elarte y Graciela Armandares, cantantes de nuestra provincia que nos acompañan para adelantarnos lo que se viene este fin de semana. Chicos, Lujito. bienvenidos. ¿Cómo oh, están? Bien. Hola. Qué, bien, bien? qué lindo contesto. recibirlos. Muchísimas gracias. gracias por recibirnos. Se perfecto. vienen las bodas de Fígaro, nada Ajá. más y nada menos. Este sábado, Teatro Mendoza, los chicos van a estar allí junto con sus compañeros. ¿Cuántos, sí, ¿eh? ¿cuántos integran este elenco? Eh, este elenco, 11. Ajá. Oh, 11. 11. ¿Es las bodas de Fígaro... Ah, mira qué bonito. está Ahí ah, está. Ese es el player de las bodas de Fígaro. Las bodas de Fígaro se presenta como bien dice ahí, en concierto no es Ajá. compuesta, Ajá. va a ser de la ópera Las Bodas de Figueroa, de Mozart, va uh -huh. a ser eh, la parte de eh, eh, áreas, dúos y tríos y grupos. Digamos. ¿A, ¿A qué refiere? ¿Que no va a ser como una obra? No va a ser como una claro, obra representada. Claro. De la no, no, cuestión, no, no, ahí bien. está, ves, ahí estamos ahí. Versión concierto. Todas en versión concierto. Esto fue el año pasado en el Cristóforo Ajá. Colombo en, en, en Godoy Cruz, con la orquesta de la universidad. Y, y bueno, y fue tanto el éxito que hicimos que va, se repite. Y lo lindo de esta ópera... Ahí está, este es el elenco. Eh, Perfecto. Lo, lo, lo lindo de esta ópera es que es la única ópera que se produjo en pandemia. Durante Ajá. la pandemia, eh, bueno, todos los elencos se fueron a la casa, todos sí, los elencos sí. de la universidad, vamos uh -huh. para las casas. Y eh, empezamos a trabajar y... Fue muy difícil trabajar a través de Zoom. A distancia, claro. Y a través de no, Zoom, tremendo, tremendo sí, sí. Fue. Me imagino para los dúos, imposible. Treme no, imposible, imposible. Encontramos otra aplicación que se llama Discord, que es para juegos en línea. Ah, sí, sí. Y funcionaba mucho mejor este, este, con, con la inmediatez. Pero Así se que la tuvieron que rebuscar tremendo. a full la verdad que para tremendo. poder presentar esta obra este próximo sábado. Bueno, el año pasado, pero esta vez va a volver a, a claro, darse sí, esta sí. oportunidad porque el público lo pidió. Tal cual. Y además tienen una dirección. Directora de lujo, una el gran representante en la provincia de Mendoza, en lo que es el canto, la música lírica, la ópera. Y la tenemos conectada del otro lado. Ella no actualmente diga, está sí. en los Estados Unidos y le vamos a qué dar una genial. gran bienvenida qué a genial. Verónica Cantier, que también nos acompaña en esta nota. Verónica, ¿cómo estás? Un gusto placer. enorme saludarte. Qué lindo escucharlos, qué emoción. Muy feliz de que eh, estos artistas puedan el sábado cantar este, y, y mostrar todo el trabajo que se hizo durante la pandemia que no era fácil, como decía Guillermo, que lo estaba escuchando. Eh, la verdad es que estoy muy orgullosa. Y aparte, este año estamos festejando algo muy importante, que Opera mm. Estudio se hizo organismo oficial de la Universidad Nacional de Cuyo. Es un organismo más, y legalmente es parte de la universidad. Así Bien. que, eh, después de tantos años de trabajo, muy felices de poderlos invitar este sábado para que vean el trabajo que hacen todos los artistas. Graciela Armendari, que es una gran artista, y que la tenemos con mucho orgullo ahí en Mendoza, por supuesto. para este, parte del equipo, y bueno, Guillermo Larte, está Beatriz Fornavallo como, como profesora, Teresa D'Amico y este, Roberto Barroso, que son tres eh, pilares de este equipo para poder este, llevar adelante la formación, muy contenta. Bueno, excelente. Actualmente estás en Miami, como se indica, pero estás por, sí. por motivos laborales, estás presentando alguna obra. Exactamente, por motivos laborales. Estoy con un proyecto muy grande justamente de ópera que se llama Ópera en Camino. Uh -huh. Es la transformación de acercar a la ópera al público y estamos tratando de que, este, por supuesto, todo esto en combinación con el Ópera Estudio de Mendoza, tratando de que este proyecto se lleve adelante en casi toda Latinoamérica. Por eso estoy con reuniones aquí. La semana que viene me voy a Colombia y así estoy por toda Latinoamérica este, tratando de unir fuerzas para que este género que es la ópera no se pierda. Lindo, Verónica, encanta. recién hablábamos de lo difícil, lo complicado que ha sido también trabajar vía Zoom, vos también lo mencionabas, ¿cómo lo viviste, cómo lo transitaste vos desde el Opera Studio? Mira, era, era una necesidad el poder cantar y el poder acercarse, porque esto de estar tan aislados, eh, el, el hecho de juntarse y de que, la, que ellos tuvieran esa sensación de no haber perdido este, claro. Todo lo que se hizo era súper importante. Era bastante emocionante y bueno, con la, las ansias de esperar el momento de mirarse y de abrazarse. ¿no? Muy bien. Sin dudas. Bueno, vos lo decías, Vero, estás en todos lados. Ahora en Estados Unidos, en unos días en Colombia, también tu hogar en Uruguay, también en Buenos Aires, también en Mendoza. ¿Cómo haces para, para repartir tu tiempo y estar en todos los lugares a la vez con, con tanto trabajo? Bueno, intento, intento estar en todos lados haciendo lo mejor que puedo. Eh, yo, aparte de, de, de ah, la semana pasada, estuve cantando poema en el Teatro Colón. Aparte de artista, uh -huh. me gusta mucho la gestión cultural y creo que es mi deber un poco seguir esta línea para estimular eh, los organismos uh -huh. de que, que, que la ópera funcione y siga existiendo. Es mi deber este, porque, uh -huh. bueno, nací en Mendoza, salí de Mendoza y creo que los mendocinos tienen muchísimo talento y por Sin eso dudas. estoy trabajando, porque estos chicos puedan realizar el sueño que yo pude realizar alguna vez ¿no? ¿Qué proyectos se vienen para este año? Luego de Estados Unidos, Colombia ¿Qué, qué, qué otras presentaciones? ¿En qué partes del mundo podés adelantarnos? Ah, mías en particular, bueno, sí. Colombia canto el 8 de a pie en el teatro Ajá. después estoy en Perú con la ópera de Venecia después estoy en el Teatro Colón el 21 de agosto con un austríaco eh, haciendo un recital de internacional uh -huh. y después estoy en la Ópera de Viena durante dos meses, noviembre y diciembre. Bueno, espectacular, Qué un lindo. año con mucho trabajo me imagino. Mientras tanto sí. este, delego un poco todo este equipo que es maravilloso, claro. que para la conversación de hoy era lo más importante son ellos, porque Por supuesto. Este, de ellos eh, es lo que va a pasar en el futuro de la cultura de Mendoza también. no eh, Es muy importante que, que sigamos estimulándolos, también que voy a estar en la universidad cantando este año, 26 uh -huh. de mayo, ah, que bueno, bien. lo escucharemos más adelante, pero eh, para mí es muy importante el estímulo, sobre todo para esta gente que el trabajo lo hacen como lo hice yo cuando era muy joven. Por supuesto, y mucho talento en nuestra provincia. Vero, sí. no te queremos robar más tiempo, sabemos que estás muy ocupada, así que te mandamos un beso grande un y gracias por gracias. haberte conectado un ratito para gracias, gracias. Estar en tu lugar de directora. Por favor, el sábado, el sábado, que no se lo pierdan, porque es una ópera que se hace no no compuesta de escena, porque mm -hmm. en la pandemia no se pudo hacer compuesta de escena. Entonces este estará ahora Guillermo y Graciela, les van a hablar, que son dos Por profesionales supuesto. espectaculares, y les contarán para que nadie falte este sábado 2 de abril a las 22 horas en el Teatro Mendoza. Un Ay, fuerte no abrazo. Un beso ya, no, un bueno, sí, la directora del Ópera Estudio de Curso, que ya tiene 10 años, me comentaban. Exactamente. Sí, sí. Eh, eh, yo quiero rescatar, eh, bueno, Verónica, obviamente todo el mundo la conoce, y el que no, es una soprano internacional, sí, eh, claro. y es la directora del Ópera Estudio, y uh -huh. ha agregado muchísimo, y sobre todo la generosidad que tiene en el conocimiento y en uh -huh. el dejar que el otro haga. Viste que por ahí los artistas así tan encumbrados son como un poco, no egoístas, pero un poco reticentes sí. a compartir lugar. A ver, lo vamos y, a decir, hay muchos egos. Sí, por supuesto. tremendo. Y, y Verónica en ese sentido tiene una generosidad este, que en, en el saber, en el, en el decir. Así que bueno, eh, como bien lo dijo, el Opera Studio uh -huh. funciona acá, es un organismo de la universidad, de todos los... Organismo que tiene la Universidad Nacional de ¿y Cuyo. ¿Y quiénes pueden ingresar al Opera Estudio? ¿Cómo cómo trabajan en ese sentido? La eh, en ese sentido, <risa> bueno, eh, básicamente estuvo creado para estudiantes. Mm, ah, bien. Pero también es un poco un organismo contenedor de profesionales, claro. que claro. ha sido mi caso. Yo no he estado participando desde el principio de uh -huh. la pandemia, porque bueno, no estaba. Pero como me encontré en la provincia, eh, luego me incorporé eh, gracias a que Roberto Barroso, que es uno de los integrantes del equipo, me, me invitó uh -huh. porque necesitaban cubrir el, uno de los roles de las bodas. Y entonces eh, también es como eh, un poco más abierto, claro. no solo a los, a los estudiantes, sino profesionales. Sino profesionales, porque también eh, hablamos de óperas de Mozart que son melodías tal vez muy fáciles de reconocer uh -huh. o de recordar, pero no, no fáciles de cantar. No, me imagino. Entonces, <risa> no, no, eh, dentro, claro, dentro de la misma ópera tal vez hay personajes que requieren mayor experiencia claro. eh, o, o una edad ya considerable para sí. poder... Poder abordar Y cierto registro Entonces, también como el tuyo. Exacto. Soprano Imagina maravilloso. Que, un soprano maravilloso que estuvo claro. en, la, en, en, en Oviedo haciendo la, la flauta mágica, haciendo el rol de la reina de la noche, que es sí. dificilísimo. Ay, es que sí. Ay, dificilísimo. Sí. Y ahí estuvo ella este increíblemente haciéndolo, así que bueno, sí. la van a poder escuchar este sábado. ¿Cuáles son sus Pero personajes? Bueno. Me, me intriga don, saber quiénes son Yo soy Don Bartolo. Don Bartolo que primero quiere... Eh, Fígaro le ha sacado, le ha sacado un interés amoroso que mm. tenía, Bartolo. Y, y, y en esta en esta. Entonces hay un área que es la vendetta, que canto yo, Ajá. este, que la di, habla, sí, que <risa> habla de, la, de que la vende la venganza es el, el placer de los dioses. Ah. Oh. Y polémico entonces, tu personaje Sí, <risa> sí, entonces, sí, entonces se va a vengar de, de Fígaro Y resulta ser que a, al transcurrir esta ópera de, Resulta que yo soy el papá de, de Fígaro ah. <risa> ¡Ay, por favor! <risa> <risa> Así que las novelas de Migrena Nada na, nah, tienen que, ver. que <risa> enviarle a, Claro, a novela, <risa> este, no y, ¿Y en tu casa, bueno, Grace? Y en mi caso, bueno, yo soy la contesa mm. de Alma Viva eh, Estoy casada con el conde Ajá eh, estoy muy enamorada de él, pero estoy cansada de que me ponga los cuernos, básicamente, es muy libertino, entonces, bueno, ahí tramamos una historia para, digamos, eh, darle con su propia medicina ah, a él, me porque resulta que hay otro personaje que es el querubino, que es un personaje travestido. Uh -huh. o sea, generalmente lo cantan mujeres ¿Sí? y el personaje lo componen eh, de chico. Uh -huh. Entonces, este querubino, que es eh, muy puber, uh -huh. está totalmente enamorado de la condesa. Ah, Entonces, el conde se entera y se muere de celos. Claro. Sí. O sea, lo que él hace no está, con, no, claro, no, no, no no no está claro, no quiere claro, que le pase mira. a él. Y bueno, al final... Como es una ópera bufa, tiene muchos momentos graciosos, como contaba Guille. Muy bien. Y al final todo se... Eh... Se, se arregla, se, hay sí, hay final, ah, más pero que menos feliz. la condesa que tonta le, le perdona, sí, Pero sí, bueno, sí. qué vamos y, a hacer. Y, y para quienes vayan este sábado eh, eh, la ópera, o sea, el, va, si bien va a ser un concierto la maestra repertorista es María Teresa Damico que uh -huh. está al piano, es un piano lindísimo el que está en el Teatro sí. Mendoza, es el que estaba en el Teatro Quintanilla ah, y ah. lo llevaron a un piano increíble que tenemos en la provincia de los tantos lindos. Bueno, y, y además vamos a contar con una pantalla gigante atrás en donde el maestro repertorista Roberto Barroso... Se las ha ingeniado para ir explicando tampoco. Si a vos ah, te gusta bien. la lírica y por ahí te quedas medio. Que así, no entendés. Claro, que no te chasca que que no no para la atrás. ¿Qué claro. está diciendo este? La vendetta es. se entiende porque es la vendetta, Uy, claro. vendetta. Pero las otras cosas no tanto. Entonces no se preocupen que va, hay todo un sub, hay subtítulos. Me parece una muy buena idea, Buenísima. porque es una manera de introducir quizás a un público que no está tan en contacto con común, el tipo ¿no? de música. Sí, sí, sí, Ahí va a estar toda la explicación, los subtítulos, como quien quiera. Hay subtítulos, hay subtítulos. ...y hay imágenes que van ilustrando todo lo que va pasando... ...así que se, se hace mucho más llevadero y más entretenido. Perfecto. Y Clara, eh, Lucas, yo ¿Sí? les quería eh, recalcar algo... ...como estuve, bueno, en mi caso particular... ...20 años fuera sí, del en país. en España. En España, uh -huh. primero en Estados Unidos. Sí. Eh, el año pasado, conversando con algunos de los chicos más jóvenes... ...del, del programa, les decía... Eh, ...ustedes Perdón, no se dan cuenta, no se están dando cuenta... ...a veces de lo que tienen... Mm. Hay un equipo, hay un programa de ópera, un equipo de formación. Eh, yo salí de ahí un poco de la formación de la pianista Teresita te Amico. Uh -huh. Hay eh, otra cantante que es Beatriz Fornaballo, uh -huh. que es de aquí, que también estuvo fuera, que se formó, que nos ayuda con la dicción, uh -huh. con la técnica. Bueno, los aportes que hace periódicamente Verónica el trabajo de profundización de los personajes que hace Roberto Barroso, uh -huh. o sea, es un equipo muy muy consolidado, Guille uh -huh. que también hace un poco de, de coordinador, ¿no? además de ser un excelente cantante, es un realmente es un, un grupo, uh -huh. eh, un programa para valorar que hay en Mendoza, claro. uh -huh. Muchas que en mi época no, sí. no lo había, en la época sí. de Verónica ¿Claro? tampoco hubo que irse fuera uh -huh. por eso, uh -huh. no para ir de vacaciones, y simplemente está para que, buscar que para que claro, claro, porque Por ahí la, la Universidad Nacional de Cuyo tiene el, el, el, la carrera de canto claro. y, y tiene profesores increíbles. Totalmente. Y, eh, es esta, el comienzo claro, ¿no? Ahí esto es una herramienta Es, es, es, es como, como decirlo de alguna manera Es un training para uh -huh. cantantes de claro, sí. En donde se eh, los eh, uh -huh. Prepara en todos esos sentidos Incluso hay Capacitación actoral, capacitación en expresión Corporal este Y todo eso te lleva a, a que Sea este producto lindísimo Exacto, buenísimo. Y ahora venimos este 2 este dos de, de, de este sábado con esto sí. de las bodas de Figaro Y ya arrancamos con todo lo que es el, el programa de este año Muy bien. Que, que va a ser la ópera eh, El Señor Bru brusquino de, de ah, Rossini Que se hace a fin de año Pero en el intermedio vamos a tener eh, un concierto el 7 y 8 de julio Con la Orquesta Sinfónica que van a ser todas áreas un programa lírico. Bueno, cuando mira, lo perfecto. presenten obvio, cariño, para bueno, acá y obvio, lo comunicamos hacia el público, no se sí, lo sí, pierde. Sí, sí, Volviendo a, a, la, a la obra de este sábado, sí. ¿dónde compro las entradas? ¿Cómo hago? ¿Horarios? Recordemos a través, toda la info. Sí, las entradas salen 600 pesos, que es una bicoca, porque ni, un, ni un sí, combo, muy accesibles. Sí, super sí, accesible. Sí, súper accesible. Sí, para este tipo de espectáculos, a ver, escuchamos a Sí, sí sí, vos, sí, claro. sí, sí, muy bien. Y la pueden encontrar a través de entradaweb.com bien, bien, ahí entran y van a ver ese que está en este momento ¿Ese el, el, el, el, ahí, y ahí uh -huh. entran y sacan las entradas. Y, y en la boletería del y, teatro, dos horas antes uh -huh. del espectáculo, que es a las 22 es horas, a las 22. ahí se abre la boletería, lo que vaya quedando se puede... Eh, Conte, un, muchísima ahí. puntualidad porque de verdad que somos puntuales. Sí. A las 22 empieza sí o sí el espectáculo, Perfecto. o sea que lleguen... 9 y media Para que uh -huh. 22 Ya están sentaditos Y ven Clarísimo Excelente Y hay como dijo Graciela En la en la ¿Cómo se llama? En la boletería Boletilita. Hay para la gente Que no maneja claro. mucho El tema de Para, para el, de el online ¿Está? Chicos El aplauso <ríe> Se aplauden Por supuesto para por, para no. Gracias candidatos. Gracias